Do for the show, do for about body, it for Oh, my boy. Hijo mío, estos son mis mandamientos No pretendo ser sexy Solo es mi forma de expresarme cuando me muevo Cuando las cosas vayan mal, no vayas con ellas La verdad es como el sol Puedes taparla con un dedo, pero no desaparecerá El ritmo es algo que tienes o no tienes Pero cuando lo tienes, créeme Tienes todo. La ambición es un sueño con un motor V8. No podemos construir nuestros sueños con mentes sospechosas. Ahora te pido que seas mi perro de casa. Lord mercy, here we go. I'm coming to, coming for you carry me home. Sweet love, sweet chariot. Coming for you, carry me home Sweet sweet Coming for you, carry me home Bienvenidos a este hotel Este hotel de los corazones rotos Yo soy el pastor En esta iglesia Ustedes deberán encontrar el perdón en sus corazones aleluya aleluya el Señor se presentó en mi hora más oscura al Rey cuando yo estaba bien en el pozo en el fondo y me dijo que funde esta iglesia para esparcir la palabra entre todos nosotros gracias Dios gracias Rey gracias es preciso que entonemos sus palabras. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. Jesus was. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. No be ha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 Bienvenidos sean hermanos. Para hoy tengo algo preparado. Tengo algo preparado porque el rey ya nos enseñó que el ritmo tiene que fluir por nuestros cuerpos, en nuestro interior y en nuestro exterior. Mm-hmm. <laughs> tanto como debería cosas pequeñas que tendría que haber dicho y hecho simplemente nunca me tomé. El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 Stay my blue suede shoes You can do anything Lay off my blue suede shoes From a low fruit shop, do anything. What you gonna do? Bah, ha, ha, ha, off my shoes, I don't you step on my blue suede shoes. You can't do anything.